hoy os traigo un vídeo un poco especial antes que nada quiero deciros de lo que va a tratar el resto del vídeo pero no solo va a ser enseñando lo que es el nuevo canal que he creado sino que vais a tener un vídeo de un turnet eh, es un vídeo en el que estoy con Dialpe un colega de mi antiguo servidor antiguo servidor medio roleplay eh, el cual es eh, bueno, está, estamos en mi servidor y había dos giri que dos moros, dos, no sé de dónde eran, que estaban intentando reidearle. Yo estaba por ahí, dando vueltas, looteando, y me, me enteré y fui a ayudarle. Y bueno, ya vosotros veréis cómo acaba, si acaba bien o acaba mal, no voy a decir nada, no os adelanto nada. Pero bueno, ya ahora lo veréis. De todas formas, eh, a lo que voy. Quiero que, que sepáis que he creado un nuevo canal de YouTube que es el siguiente. Se llama Unturnet España, ¿vale? Unturnet ESP. Os dejaré de todas formas el canal en la descripción para que os paséis por él y os suscribáis. Es un canal que se va a dedicar más que nada a eh, tops de jugadas y cosas de un turno eh, Va a haber también actualizaciones. Va a haber varias cosas. Vosotros únicamente os, os metéis y... Eh, bueno. Veis si, si os gusta y si lo queréis apoyar. Pues ya sabéis. Por ahora... Bueno, acabamos de empezarlo. Lo creé ayer. Lo creé ayer. Y ya, ya llevamos 5 eh, suscriptores. Que no está nada mal para... Para haber empezado a hacer... Nada. Eso, ayer no. Dos días. Dos días empecé. Así que... Nada. ¿Qué más deciros? Eh, bueno. Eh, hay un vídeo ya. Aquí lo estáis viendo. Os podéis pasar por él. Y... Y bueno. Y entenderéis más cosas que cuento ahí. Tampoco es muy extenso. Es una partida de arena grabada por mí. Y bueno. Pues... Ya sabéis. Pasaros por este canal que la verdad es que pinta muy bien tengo muchas ganas de, de subir cosas aquí eh, reviews de mods más cosas muchas cosas ya lo escucháis en este vídeo que, que tenéis aquí en el, en este canal y no mucho más yo espero que os guste y que bueno que lo apoyéis sobre todo que lo apoyéis porque a mí me hará mucha ilusión Aparte, este canal no lo estoy llevando solo, me está ayudando Calpapa, un amigo mío de un turnet que también sube vídeos a, a Youtube y bueno, pues le he pedido que me ayude a llevar este canal, que no es un canal que voy a llevar yo solo y me ha dicho que sí. Así que ahora mismo somos dos que vamos a estar subiendo cosas a este canal y bueno, de verdad que si lo apoyáis eh, voy a estar bastante bastante Agradecido. Así que nada, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. <ríe> Hombre, ya la casa entera, tío. Tien, tienen que estar por aquí, tienen que estar por aquí. El Sí. Hostia, me han dado. Cago en todo. Están robados. Están, están allí, eh. Están allí abajo. Pues no tengo ningún... No tengo ningún arma para encararles. LockHound Aquí hay un LockHound, voy a usarlo Pues no en cualquier momento allí no creo que lo veo no tengo munición vale veo uno vale Toma, si coge este Lock-Home No tiene... No tiene balas de Lock-Home, ¿no? Es que hay uno que viene, que viene a rushear todo el rato Yo es que no tengo nada, nada de balas de eso Yo no, co no cojo la munición, solo cojo los cargadores Yo lo que haría sería, me voy a mi casa y me cojo, me intento coger algo. Tengo, creo que tengo algún arma. Tengo, tengo sniper, lo que pasa es que no sé dónde están, tío. Es que no sé dónde están exactamente. Voy a, voy a mi casa y ahora vengo. Estoy aquí ayudando a Dialpe. Que luego Dialpe... Es que Dialpe es colega. Es que, es que sé dónde están, tío. ¿Dónde están perfectamente? Están los dos allí ¿Qué es la cosa? Lo estoy viendo ¡Caché de tío! Un 2 tío Que es el problema <tose> Muerto Quiero hacer espetales el helicóptero, tío. ¿Llego? Sí, llego. está lo veo eh... qué buena idea el viaje No, me ha matado No, me han matado Pero te le vea de alpe cuántas kills, tío Cuántas malditas kills Qué buena <risas> Necesito un arma Y voy a por ellos Da igual cualquiera Voy a sacar más loot de mi, ca de mi casa Porque estoy un poco tieso De loot Pero vamos No se acepta? El diablos acepta el TP? ¿Dónde están, tío? ¿Qué están ahí arriba? ¿Tienes algo para mí? ¿Cualquier cosa? Hostia No. No, tío, no. Aquí en el cosillair, pues este. Aquí, morro. Necesito... Yo como estoy metiendo de fuerte, ¿no? Como me lo puedo cargar... ¿Por qué me lo cargo de una? Me estoy reventando... Una oh. Maker, Una Maker... Vale. Por favor, cámbiate esto. Por esto. Si me dan un loco... Ojo. Oh, ya está, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Necesito. No, necesito. Ah, miras. Este, este, este, este suelta miras. ¿Verdad? No, me ha soltado. creamos Cabrón todo, tío. Vale, este, este, este, este. Me tiene que soltar una mira. Suelta una mira, por favor. La backlash. Vale. Tengo. Pero vamos a poner un boost. En el esto y vamos a poner esto. escuchando tiros por aquí tío pero no sé no sé si son de ellos o de quién son tengo ni idea pero de aquí abajo puede, puede que encuentre algo interesante ¿eh? me voy ha... a coger esto y puede que haya zombies si sí, hay zombies hay zombies hay zombies y me pueden dar buena cosa. Una mira de zoom por 17. Uf. Zoom por 17 es que... Hay más zooms diferentes, tío. Un zoom por 17. Me va a valer por ahora. Vale, venirse aquí, venirse aquí. Un poquito más lejos, vale... Cargamos aquí Porque creo que lo, lo, como que los calvos son un poco más Más endebles, ¿no? Un vivo de Balas de copis Más balas normales mm. Vale Aquí Lo okay. que Lo que no tengo es vida, tío Estoy sin vida Un zoom mejor. Perfecto. Balas. Esto me lo voy a quitar. Necesito. El zoom que era mejor. Pues ahí está? ¿Lo he cogido? Sí, sí lo he cogido. Vale. Es que el zoom por 16, tío, es demasiado. Ya. Necesito que se haga oh, una quimera. Ya está. Perfecto. Strip. Gracias esto aquí es malo una quimera tío que la quimera en comparación con lo otro es mucho mejor vamos a tirar esto que no lo quiero dame esto aquí tío esto aquí esto aquí vale dame la quimera un momento me cago en todo tío como Obviamente oh, Vale. La copy se la voy a tirar. Parece un arma que no que no le voy a dar mucho uso. Vale, y una claymore. Tengo varias claymores. Vale, a ver, la quimera. Vamos a ponerle. Esto eh, he tirado por aquí no, ahora había puesto un No tenía yo Un, esto, un Un bipoder? Un bípode no, un Un grip Nada, tío Vale, vamos a hacer una cosa Es que este tiene un adaptative chambering Y esto se lo vamos a cambiar Necesita Este arma, el adaptative Vale Esto fuera, esto fuera, esto fuera Bien, y bien, vale, vamos a coger ahora un poco de ropa, voy a cogerme una cosa de cada y a ver que me da cada uno, 3, 2, 2, vale, pues, la primera me renta es coger más que nada las la camisetas, a ver si me puedo coger algún que otro de estos, ostras, ah no, casco ya tengo, vale vale, aquí no hacemos más de esto, eh. bien, no hay mucho más, ¿no? esto no, porque esto es metal, bien, vale, pues así vamos por ahora, tengo Pegado, bueno, me he echado ahora una venda. Uf, me he cagado. Pero esto me puede venir bien. Eh, me he hecho una venda de estas y ya está. Encontrar una base. Oh, un zoom por. Oh, qué buena. <coughs> vale. Esto fuera. Ese bueno me lo voy a dejar por ahora Esto que lo necesitaba Un adaptativo Y ya está Esto para hacer vendas A ver Me da para hacerme dos vendas Aquí Una venda doble Vale Quimera Me bueno Lo que es que me están apareciendo en la cara Esto Vale Voy a seguir un poco por aquí looteando Paras mm, de quimera Vale, se las voy a necesitar lo voy a necesitar y ya aquí vendas. Lo que estoy viendo aquí para hacer vendas que quieras o no. Esto me da una de rosa más eh, perfecto, pero no me la jugué a entrar donde voy yo. ¿Dónde? ¿Dónde? tiene que ser? Es que tiene que ser su base Y mira, bueno, Estoy a menos 90 Estoy a menos puto 90 Tío <ríe> Yo muy amigable no soy Este juego Uf. ¿Las granadas? Las granadas en verdad me pueden venir bastante bien No he cogido ninguna granada porque tampoco he dicho Oye, no le voy a dar mucha utilidad, pero Me pueden venir bastante bien Así que si cojo granadas, cargadores, como que si muero no, no me va a pasarme nada, eh. No me voy a poner a llorar porque todo el loot este que estoy consiguiendo lo he conseguido, como habéis podido ver, en 0, esto lo voy a tirar, esto lo voy a coger, este MRM lo voy a comer, yo a esto. Y este fuera. Otra pinmaker, perfecto. Strip. Esto fuera. Esto, esto. Cogete cualquier cuchillo. Vale. Morpho. Morpho, morpho. Morpho, camp. Uf, qué que lejos. No, voy, a, voy a coger mi coche. Voy a coger mi coche. Voy a coger mi coche. Que al fin encontré La idea del coche ¿Dónde tenía yo mi coche, tío? ¿Estaba por aquí? Creo que para allá Tío, necesitaría un barrel para este arma Pero me no da igual Vale, voy a ir para allá Tengo esto y tengo esto Mm. Estoy disparando con un grizzly, eh. No me fío un pelo. No me fío un pelo. ¿Estás aquí, de Alpe? ¿De Alpe? parecer no. Mmm. skills, mira que tengo, madre mía no, no, no se va, cuando muere, perfecto es que llevo jugando un tiempo eh. llevo jugando un buen tiempo postre. hostia, era <risa> diante no tengo, no tengo para entrar ahí Tío, no... No sabía Que... que eras tú intentar entrar, entrar corriendo este tío. Tío, que voy a parar bueno voy a voy a irme a Morfou a ver si sí encuentro a esta gente